Continuamos con la línea de ayuda. En este último segmento, continuamos el tema de refinanciamiento y hablaremos sobre refinanciar para sacar dinero en su casa. También la opción del préstamo de 15 años. Perfecto, gracias, Carlos. Si quieren refinanciar para sacar dinero, hay que tener en cuenta que haya suficiente plusvalía en la casa para poder sacar dinero y que puedan calificar, porque sacando dinero requiere que hagamos una calificación completa. Los costos de cierre son muy bajos y les podremos incluir dentro de la nueva transacción. Gracias, Brenda. ¿Y qué ventaja es el préstamo de 15 años? El préstamo de 15 años es, obviamente, es pagar la casa mucho más rápido, pero también de ahorrar miles de dólares en intereses comparadas a un préstamo de 30 años. ¿Y hay que tener qué, cuenta, qué cosas en cuenta? para el Bueno, hay que entender que el pago será más alto y que tendremos que calificarlo con el nuevo pago, pero la buena noticia es que en general los intereses a 15 años son más bajos que los de 30. En cualquier caso, lo más importante es determinar que refinanciar su casa sea un beneficio para ustedes. Llame el número en pantalla ahora mismo y recuerde que las primeras 50 llamadas obtendrán un crédito de mil dólares hacia el costo de cierre.